Then go my way go no sapons, no take you to your rashnas Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el segundo tomo de Bleach Remix de Titecubo, publicado en Argentina por la editorial Ibrea Argentina y traído a ustedes gracias a nuestros amigos de El Túnel del Cómic, la comiquería más famosa de Ramos Mejía, la que se encuentra a una sola cuadra de la estación en la Galería Naonis, al lado de las cafeterías donde vas a viciar a lo loco. Vas a encontrarte todas las novedades en cómics y mangas y figurines de Ramos Mejía. Pero también, como nos olvidamos en el último video, en la última reseña de abrir paquetitos de Fortnite, vamos a abrir estos dos paquetitos de la colección 27, a ver si nos sale el pelado de trueno, el pelado de Shazam. Pero, pero, pero, ¿de qué se trata este segundo tomo? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene olor a merca de impresa? ¡Claro que sí! Este segundo tomo vamos a ver qué como estamos viendo en los recopilatorios de Bleach Remix, se están, se están publicando los capítulos de a 25, de a 25 capítulos por tomo con las mejores etapas, etapas de cada uno de los arcos en esta segunda parte estamos en la parte intermedia del primer arco del arco del Shinigami sustituto Ichigo ya ha obtenido sus poderes de la Shinigami Rukia para poder purificar las almas de los humanos que se mueren y aquellos que se mueren con violencia se transforman se transforman en hollows, se transforman en monstruos, enmascarados que quieren devorar las almas de sus familiares entonces Ichigo tiene que ir y purificarlas para que se vayan a un cielo llamado Adolceireitei que es toda una sociedad con reglas donde los Shinigami descansan en paz junto con las almas humanas pero pero pero en este segundo tomo ya vamos a estar viendo ya vamos a estar viendo que aparece su primer rival alguien que odia con profunda rabia a los shinigamis y más más más poderes van a estar despertándose alrededor de la vida de Chigo kurosaki pero bueno antes que nada queremos saludar enormemente a nuestro amigo lizard del túnel del cómic como también a nuestros escritores a nuestros redactores, a nuestros guionistas de siempre arre que no, queríamos en realidad saludar a nuestros espectadores de siempre, un mega saludazo para Lucas Prato otro mega saludazo también para Francisco, que nos estuvo viendo nuestros videos de unboxings esta semana mega saludazos, reciba derechito al vicio, vamos a ver que en la portada número 2 aparece Uryu Ishida, por primera vez en esta historia, y lo más sorpresivo es que el flaco, el flaco es este ya estuvo durante un año como estudiante de intercambio Vemos acá la sobrecubierta, la cubierta interna En el curso de Ichigo y nunca lo vio, nunca lo junó Pero Chida ya vamos a ver por qué si sí reconoce a Ichigo Vamos a ver que al principio nos encontramos con una página a color Muy copada, con todos los protagonistas, con todos los amiguetes de Ichigo Con un estilo de ropa bien cool, como le gusta a Tite Cubo Y una vez que abrimos, tenemos el índice pero pero pero Vieron que al principio de cada uno de los mangas de los tomos en el Cancón original de Ichigo Bate Bleach Siempre nos encontrábamos con alguna metadata de los personajes de qué había pasado previamente en Bleach Y acá nos muestran lo mismo que te contamos recién Pero pero pero con la imagen de los personajes, de sus protagonistas y los arcos divididos Acá aparece la saga del Shinigami Sustituto El primer tomo se encuentro el segundo es Manifestación El tercero SPOILER es el arresto y Empieza la saga de la Soul Society con 5 tomos Después la saga de los Arrancar, que te arrancan de la emoción, varios capitulazos. Pero bueno, en este segundo tomo vamos a ver los capítulos del número 26 al número 50, claro que sí. En este primer capítulo para Snow World vamos a ver que en un principio con está ahí con la hermanita de Chigo ¿Y por qué te preguntarás? Es toda una aventura del caballeroso con el alma modificada que está dentro del cuerpito de un peluche. Y Rukia lo quiere limpiar a escobazos y Chigo lo quiere limpiar a polvazos. Entonces él sale corriendo de su casa para buscar una mejor vida. Pero se encuentra a las pibas, a las féminas del colegio de Chigo, que ya lo ven como un bicho raro por hablar y lo empiezan a perseguir para hacerlo platita. También lo persiguen otros personajes, pero al final la hermanita de Chigo se lo termina quedando y termina ridiculizándolo, vestiéndolo como una muñeca de trapo, por lo cual va a terminar volviendo en manos de Chigo. En el siguiente capítulos vamos a ver cómo aparece por primera vez un personaje muy cómico. Este te digo, es como el Mr. Satan del universo de Bleach. Don Kanonji es un tipejo de un programa de televisión que ve fantasmas y los exorciza. Y no va a estar nada más y nada menos que en la ciudad de Karakura, donde la hermanita y el papá son fanáticos y casi un cuarto de toda la televisión mundial de Japón lo ve. Así que todos se van a reunir para verlos Acá vamos ver que la otra hermana de Ichigo La cual sí puede ver fantasmas de a poquito No quiere saber nada No quiere saber absolutamente nada Pero todos los amigos van a terminar arrastrando a Ichigo Y a su familia A ver este programa especial en un hospital abandonado <risa> Incluso la pequeña Rukia se la pose Uajajajaja, La pose que hace este Don Kanonji en la televisión pero ocurre algo raro, es un hospital abandonado, como ustedes saben, en los hospitales hay muchas almas perdidas, y se escucha el grito agonizante de uno de ellos. Vamos a ver que en el siguiente capítulo, acá está el amigo de chivo, <risa> riendo con de todo, ya algunos empiezan a percibir ciertas cositas raras. Pero el amigo fachero, el amigo tombo, y hacia abajo. El amigo fachero de Chigo se levanta un par de viejitas, un par de viejitas dejándolo solo a Keijo, al otro chabón, ¿se llamaba a qué hijo? Bueno, no importa, al otro pibardo que siempre la pasa mal, pero sí, hay un alma en pena en ese hospital que está totalmente encadenado bajo la rabia de que ese hospital le iba a pertenecer a él le iba a pertenecer a él y no a su hermano pero su viejo se le heredó todo a él y es por eso que hoy algunos espíritus antes de volverse hollow se aferran a objetos, a casas o a personas eso nos lo explica en este capítulo pero Ruki le dice no te preocupes que esa cadena si no se rompe ahora, se va a romper en seis meses tenemos tiempo para exorcizarlo pero cuando aparece Don Kanonji Don Kanonji de la nada va a terminar acelerando la ruptura de esta cadena ocasionando que se transforme en un mega hollow ahí nomás enfrente de todo el público pero ustedes saben que los hollows no pueden ser vistos por la gente normal pero sí pueden ser comidos por estos Así que en el siguiente capítulo Ichigo va a tener que hacer un turn up Con este Don Kanonji para poder salvar Las papas y las almas a todas estas personas Acá ocurre una cosa muy graciosa Que es que aparece de la nada Ichigo tratando de saltar ahí enfrente de la valla Y la gente de seguridad lo caga a bifes Lo agarra y lo golpea con de todo La gente de la televisión es así Te golpea y te ven medio raro Pero bueno, bueno, bueno Ahí Acá aparece el misterioso Urakara Para salvarle las papas a ese Chigo Para transformarlo en su versión Shinigami y ver qué sucede. ¿Quién es este misterioso Urahara? ¿Por qué le vende cosas defectuosas a Rukia? ¿Qué, te, qué trama realmente debajo de su poncho? Todo eso lo veremos a continuación. Kikikiki. Pero bueno, entonces Ichigo termina siendo un equipo con Don Kanonji. En este capítulo triple básicamente. Y... Son Kanonji se da cuenta de su error mientras están peleando contra el Hollow, diciéndole que sí, me arrepiento de haberlos eh, transformado en monstruos, yo nunca los había visto así. Pero, pero, pero, lo transforma a Ichigo en su discípulo número uno. <risa> y eso que él odia todo lo extrapalario, odia llamar la atención, odia este programa de televisión y ahora es su discípulo. <risa> Es tremendo, tremendo, tremendo. pero ojo, no es un capítulo triple, es un tr capítulo cuádruple Pero mientras esto pasaba, vamos a ver que los amigos de Chigo empiezan a sentir también la presencia Primero de la pelea de Chigo, de su poder espiritual Y después del Hollow, empiezan a sentirlo y a sufrirlo La hermanita Karin, la hermanita de Chigo, es la que más sufre de estos, de estos poderes De estos gritos, de estos Hollows pero también, también Orihime y la amiga de Orihime, la musculosa, también van a empezar a sentir un poquito sus poderes, al igual que Sado, al igual que Chad. Pero bueno, vamos a ver que en el siguiente capítulo todo, se, todo, todo esto va a ocasionar ocasionar que el futuro de ellos cambie totalmente porque en un principio en el colegio se dieron cuenta que ellos eran los que estaban en la televisión haciendo lío, queriendo pasar la valla y los querían castigar a todos pero gracias a una estrategia de la pobrecita de Rukia que siempre actúa así tan humildemente, tan maravillosa logran escapar del castigo pero cuando se estaban por ir a sus casas Vamos a ver, vamos a ver en un principio que Nunca fue a buscarlo a Chigo Buscarlo a Chigo para que pasen el rato Ahí con a su hermanita Y Rukia le dice, pará Chigo tenemos que ir a buscar unos Hollows Que empiezan a sonar la maquinita, va el celular de Hollows Y tenemos que ir y acabarlos Pero cuando van no encuentran a nadie Entonces en este capítulo 34 se van a dar cuenta de que alguien está matando los Hollows Antes de que ellos lleguen pero, pero, pero, vamos a adelantarnos un poquito. Acá nos dan un poquito de información sobre cómo es Chivo en el colegio. De que el chabón sí estudia para que no lo caguen a palos, va, para que no, no lo jodan tanto. Ya que de por sí, por tener el pelo colorado, ya siempre le buscan peleas. Entonces no quiere joder con los profesores tampoco. Y encima uno de sus amigos se re burla de él, es tremendo. Pero Rukia lo sigue agarrando de la nada y Chivo para ir a buscar a estos holos que desaparecen. Y el misterioso Ishida aparece en su lugar, diciéndoles, ah, lo hace llamar Shinigami, ¿eh? ¿Acaso no puedes ver que yo soy superior? ¿Por qué? Porque resulta que Uryu Ishida es el último Quincy. Un Quincy es un humano con poderes desarrollados para destruir a los Hollows. Pero vamos a darnos cuenta de por qué es que realmente que él odia a los Shinigamis y por qué es que termina compitiendo contra Ichigo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? le pregunta por qué le dice que lo odia, por qué quiere demostrar su superioridad <ríe> sanguínea. Bueno, vamos a verlo a continuación, ya que lo vuelve a llamar Ichigo. Y le dice que él ya se había dado cuenta de que Ichigo tenía poderes, o sea, mucha energía espiritual desde la primera vez que lo vio. Porque todos los que tienen poderes espirituales pueden ver las líneas de Reiatsu de los demás. Y el de los Shinigamis es de color rojo, le dice el señor Batatón Y se la agarra, se la agarra completamente Pero para demostrarle que un Quincy es mejor que un Shinigami Le ofrece una competencia, casi que lo obliga a hacer una competencia Mientras tanto vamos a ver que en el siguiente capítulo, por otro lado, Rukia fue a ver a Urahara Y acá vamos a ver que en su tienda está el Ururu y está el otro chaboncito peleándose así porque sí? Para no limpiar la tienda Vamos a ver que Rukia fue a verlo por el tema del celular ¿Por qué me falla? le dice ¿Por qué me vendés cosas chotas? Pero le dice No, no, no, no Te tenés que preparar porque este celular no está fallando Y es así como Ishida Saca de la nada un, Una pastilla Saca de la nada una pastilla Felford Que sirve como carnada para invocar más hollows Más bichos de la nada Y la competencia contra el Chivo es ver quién mata más pero Chigo le dice, no, pará, yo te voy a cagar a palos. ¿No ves que arreglas la vida de los demás haciendo esto? Pero a Uri no le importa nada, porque él tira flechazo y mata de una. Flechazo y mata de una a todos los Hollows. Pero Chigo está renojado re porque sigue corriendo para que salven a su hermita. Recuerden que para salvar a su hermanito mejor dicho porque recuerden que los Hollows se alimentan de las almas fuertes entonces si la hermanita Ichigo puede ver a los fantasmas entonces la van a ir a atacar directamente lo mismo va a suceder con nuestra Orijime que está saliendo del colegio y acaba de ver un bicharraco también pero bueno Ichigo que no sabe dónde están los demás le pide a Kong que vaya a buscar a Rukia con su celular para ir y saber dónde estaban todos los Hollows pero mientras tanto en el camino va a tener que partir muchas cabezas pero, pero, pero, ya vemos que tanto la hermanita como los demás empiezan a sentir la presencia de todos estos Hollows que se disparan. Y el cielo se empieza a romper con una nube misteriosa. Vamos a ver que Sad está viendo también el cielo y de la nada le cae uno de estos Hollows peligrosos. Y le dice a sus amigos pandilleros, rajen de acá, vayan a comprar carne barata porque si no van a morir. No, en serio, si se iban a comprar carne barata. Así ah, como lo hacemos en mercenarios. Pero bueno, mientras tanto, la hermana de Ichigo estaba jugando con sus amiguetes al béisbol, va al fútbol. Y se cruza con Chad. Que Chad quería correr donde no hubiese nadie para que nadie corriera peligro. Entonces ambos van a hacer un mini team up contra. Ta, ta, ta, ta, ta, en este capítulo. Contra ese Hollow. Pero ¿qué hace Chad así mamadísimo? ¿Qué hace, señor? está PC, no ve que está con la hermana de Ichigo. Pero bueno, le empieza a atacar, le empieza a atacar el Hollow, y Chat no los puede ver directamente, apenas nota una sombra. Entonces la hermana de Chigo, que ya los ve un poco mejor, le va a estar guiando para que lo que a bifes invisiblemente. Y empieza la batalla, Chat empieza a sufrir, vemos unos pequeños flashbacks de cómo el abuelo y la mamá de Chat, bien mexicanos, va, latinoamericanos, le decían, eh, Chat... Eres fuerte, eres mamadísimo y eres alto. Pero no tienes que usar esa fuerza para el mal. Tienes que proteger y ser noble. tienes que ser bondadoso, chad, le dicen. Entonces él quiere que le presten esa fuerza para poder proteger a la hermanita y chigo Y así, concediendo, concentrando su poder, le pega un mega golpazo que rompe el brazo de este. de este Holo y adquiere un nuevo poder. ¡Mega brazo turbo! Adquiere. Entonces Chad en el siguiente capítulo acaba de obtener su primer power-up, su primer poder. Esto es lo que vamos a estar viendo en este tomo, porque la pelea continúa, va a estar desarrollándose la super fuerza con esos super puños, pero esto le consume energía, no sabe cómo lo obtuvo, no sabe de dónde viene. Pero la hermanita le va a estar cagando a patadas por hacerse el cool, Por hacerse el cool protegiéndola. Así son las pibas. Vos, le cool, vos la proteges y te cagan a patadas. Entonces Chat le dice. Jajaja, ah, es igual que tu hermano. Pero bueno. Vamos a ver que mientras tanto en el colegio. Chizuru, la Super calenturienta. Está encima de Orihime. La quiere bañar con de todo. La quiere bañar con los dientecitos. Básicamente. Pero su otra amiga le va a estar protegiendo siempre la espalda. La buena de Tatsuki. Entonces, Orihime le dice, dale, vamos a casa, que vamos a ver al chabupulín colorado. Pero se lo dice solamente para que se alejen. Se alejen del peligro de este super mega hollow que está detrás de ellas. Pero bueno, mientras tanto en el 7 capítulo, número 41, Princesa y Dragón. Que estos son los arquetipos que representan a Orihime y a su amiga poderosa. Vamos a ver el mapa de dónde están todos. Todos los que tienen poderes espirituales acá en Karakura. Están todos separaditos. El chigo tiene que ir a buscar a Rukia o el celular de Rukia para poder salvar a los demás. Pero bueno, vamos a ver que mientras que Chizuru le quiere chizuricear a Origime los melones, empiezan a ser atacados por este hollow que tira proyectiles que le permite controlar a todo lo que le dispara entonces lo que quiere hacer es que Chizuru le rompa todo a la pobrecita de Origime, después que un montón de vagos también le empiecen a romper todo y cada vez se pone más más peligrosa la cosa porque quieren que todos aprovechen de Orihime de una, de una forma terrible pero Chizuru va a tratar de protegerla con los puños, con toda su fuerza física que pueda pero Orihime, Orihime no puede estar todo el tiempo sintiéndose triste, sintiéndose que tiene que ser protegida de hecho, ella recuerda la vez que Ichigo la protegió del ataque de su hermano transformado en Hollow desde entonces que desea no tener que va, no tener que pensar en eso, no tener que ser debilitada. Y es así como despierta también en ella el deseo de proteger a su amiga Chizuru. Ese deseo se va a manifestar en el siguiente capítulo en forma de toallitas, no, no, no, en forma de... ¿Cómo se llaman esas cosas? De brochecitos para el pelo. Y esos brochecitos que el hermano le había regalado antes de morir ella lo va a utilizar para despertar el poder de sus Rika que, que nacieron directamente para protegerla Cada uno de sus Rika de sus hebillitas del pelo celestial ¡Mirá lo que es esa origime! <risa> Le van a dar diferentes poderes para rechazar en forma de escudo Rechazar en forma de curación Y rechazar en forma de ataque así que ella se transforma en una healer directamente Pero con poderes equilibrados Va acá y encima cada uno de sus brochecitos tiene diferentes personalidades entonces van a empezar a tirar Saten Kenju directamente salten los quechus le va a decir oh, o Soten de Mayoneses y llega así acá va a curar por ejemplo la cara de Tatsuki y su pequeño brochecito ninja le va a servir para atacar y romper y rechazar al bicharraco Hollow pero estos poderes también le consumen energía directamente y es ahí donde aparece Urahara en pantuflas de madera para rescatarla a ella y a Chad. Pero todo esto es solamente una antesala que va a ocurrir. Despierte se llama el siguiente capítulo. Vamos a ver que la hermanita chivo sigue cagando a bifes al papá Porque fue a buscar al papá para que lo cure a Chat Pero desapareció Chat Y de acá el papá le iba a dar un mega abrazo santiagueño Abrazo santiagueño total Entonces empiezan a pelear así con de todo Pero mientras tanto Orihime despertó En, una, en la tienda de Urajara. Iba a decir casucha, pero no Era la tienda antigua de Urajara Donde... Chat le cuenta que ella le contó un poquito sobre los holos, sobre lo que sucedió, de que despertaron sus poderes, pero le tiene que contar el resto de la historia. De que Ichigo, ¿quién es Ichigo? ¿Qué es un shinigami? Y por qué los poderes de Ichigo despertaron los poderes de ellos al estar a su alrededor. Mientras tanto, Ichigo y Shida siguen matando con de todo a estos bicharracos. Ishida le sigue pensando en su maestro, en su maestro que fue quien le enseñó a volverse un Quincy. Pero Rukia también en medio de todo esto Ella está peleando por su cuenta Teniendo el cuerpito de este Shigai falso Que no le da por poderes Y que la debilita cada día más y más Entonces está débil Y Kon se le tira encima Para aprovecharse de ella y hacerle el autodelicioso. Pero bueno, bueno, bueno La pelea continúa Continúa Ejida sigue tan engreído como siempre Queriendo ganarle a Kurosaki Pero a Kaurahara le cuenta A Orihime y a que por culpa de Kurosaki, ellos despertaron sus poderes. Que ahora ellos tienen que decidir qué hacer con ellos: si meterse en este mundo totalmente bizarro y peligroso, o seguir viviendo normalmente. Pero tienen que ver qué es lo que hace Ichigo y quién es Ichigo para poder entender la situación. Entonces, mientras tanto, vemos que Ishida se está partiendo directamente las manos: se está partiendo las manos peleando con de todo y cada vez se está debilitando más y más y más. Pero no quiere perder contra la fuerza de Ichigo Contra la fuerza de un Shirigami. Y Ichi Ichigo se lo reprocha Porque de la nada se empiezan a juntar todos en frente de esa ruptura que estaba saliendo del cielo Y Ichi Shiga dice No, yo ahora ya maté a Mavi Charraco que vos Así que yo gané Yo gané, sí Pero van a tener que hacer equipo sí o sí Para poder exterminar a una amenaza más peligrosa Que ya está por venir Pero mientras tanto Rukia le había contado archivo ¿por qué es que y Shida los odia tanto ¿Por qué es que odia a los Shinigamis? Resulta que los Quincy's en el pasado Cuando manifestaron sus poderes Hicieron un grupo para matar a estos Hollows Y así protegerse va, Así proteger a los humanos de esta amenaza Pero lo que le dicen los Shinigamis en el pasado Es que cuando un humano mata a un Hollow esta, esta alma no se purifica Y no se va al Serete Y no se va al otro lado Entonces hay un desequilibrio en el universo En el que la cantidad de almas del mundo real Y de los muertos Si no está balanceada Terminan mezclándose entre ellas Y destruyendo todo balance entre la vida y la muerte Pero los Quincy, Además de querer proteger El orgullo de que eran poderosos De que se podían cuidar por sí solos eh, Creían que los que se volvían Hollows No merecían ir al cielo Básicamente Entonces al final Los shinigamis terminaron exterminando A todos los Quincy que quedaban con vidas Excepto acá a este viejo A este viejo que era el maestro del pobrecito de Ishida pero Ishida quedó traumado no por esa guerra que hubo entre Quincy y Shinigamis porque Ishida es bastante lógico y entiende la situación que llevó al exterminio de todos los Quincy pero se siente culpable de que su, de que su maestro muriese atacado por Hollows y los Shinigamis llegaran tarde para cuidarlos, para salvarlos que él tampoco pudiese salvarlo entonces era todo culpa de los Shinigamis que no querían que los Quincy se protegieran y tampoco llegan a tiempo para, para proteger a los humanos pero bueno, en medio de todo esto chivo dice entiendo muy bien lo que sentís, pero no me gustan tus métodos lo que acabas de hacer ahora pone en peligro la vida de los demás así que tenemos que unir fuerzas, pelear lado a lado como si fuésemos un equipo y después te cagaré a piñas <ríe> y después pelearemos a lo que Shida siente, tipo como, mmm, esto era lo que quería mi, mi maestro que peleáramos lado a lado, pero si sí, Ichigo Kurosaki pelearé a tu lado y después te cagaré a bifes pero bueno, bueno, bueno, bueno del hueco que estaba en el cielo sale un Hollow enorme gigantesco tanto que en español, está escrito en español en la versión japonesa se llama menos grande es el Hollow más gigantesco una mezcla de 100 Hollows que se hicieron poderosos y que nunca sale al mundo humano es bastante raro Siempre están en el mundo de los Hollows, entonces ahí aparece Urahara para ayudarlos a Chigo y a Ishida, matando a todos los minions, a todos los Hollows que están a su alrededor, para que Chigo se hiciese cargo por sí solo de este gigantesco. Entonces todos dicen, ¿qué onda con este Urahara? ¿Por qué aparece cuando lo necesitamos y se pone en modo misterioso? Pero el menos grande sale y los asusta todo con sus crujidos. Cruz, incluso la propia Rukia Rukia nunca en su vida había visto un menos grande, solo lo había visto en libros en los libros que ella estudiaba el menos grande se los come a los más chiquitos se los come a todos es remotroso este tipo pero bueno, ¿qué va a hacer Rukia Rukia quiere interceder, quiere proteger a Ichigo quiere pelear a su lado pero Urahara le tira un jado y le dice, no, quédate quieta Ichigo va a hacer de la suya pero Ichigo no tiene ningún plan, Ichigo dice, bueno, le voy a cortar los pies hasta que se caiga como un Senga. Y sin embargo, sale volando de una patada, Ishida lo toca para ayudarlo, acá está todo lastimadito. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver qué. Ishida se hace más poderoso, se hace más fuerte al tocarlo directamente a Ichigo. Al sentir toda su energía espiritual, tira esta flecha gigantesca para poder atacar. A este Hollow Pero chico dice No, no, no Esto es una boludez Voy a combatirlo yo mano a mano Que te, te voy a estar prestando poderes Si soy una canilla abierta de energía ¡fua! Y de la nada el menos grande le tira un rayo gigantesco Un rayo gigantesco conocido como El Cero El Cero sería así, El Cero pero de este rayo de energía, Ichigo logra esquivarlo, logra esquivarlo con su fuerza bruta, pero no solamente con su fuerza bruta. Empieza a despertar la energía dentro suyo, una energía capaz de contrarrestar a este cero gigantesco, como si él fuese un chorro de energía, pero no. Resulta que Ichigo siempre estuvo bloqueado y que ahora sí puede lanzar la energía de su espadazo, de su alma que está transformada en esta Zanpakutou. Devolviéndole el rayete a nuestro menos grande Lo lastima cortándolo por la mitad Pero, pero, pero el menos grande grita Aúlla de dolor y termina escapando Escapando, dejando a Ichigo victorioso en esta ocasión O sea, Ichigo ahora es capaz de pelear contra un menos grande Es más fuerte que de lo que podría haber sido en su momento Rukia Claro que sí, por ahora Pero, pero, pero Todavía no, no es capaz de matar menos grandes, todavía no Pero qué va a pasar en entonces en este capítulo final Vamos a ver que Ishida lo ve caerse a Ichigo Ichigo está desplomadísimo sin poder controlar sus poderes Es capaz de romper su propio cuerpo Entonces Ishida va a tomar toda la energía que está saliendo de la nada del cuerpo de Ichigo Y va a tirar flechas a lo loco al espacio para poder dejarlo con vida Para así después cagarlo a bifes como se lo prometió a su nuevo amigo pero bueno, al final, al final, después mientras reflexiona por lo que hizo Le pide disculpas al maestro por proteger a este Shinigami Y por no haberlo vengado Pero bueno, mientras tanto Urajadra se va a encargar del, del resto de las cositas Pero, pero, pero, mientras Urajadra sigue manifestándose como ese personaje misterioso Alguien le acaba, un mosquito Medio raro le acaba de avisar al Seretei Que Rukia Kuchiki acaba de aparecer la misma que, por lo visto, rompió las reglas al darle los poderes a Chivo. Bueno, vamos a ver que en el tercer tomo de esta colección, no vamos a, vamos a ver las consecuencias de que Rukia le haya prestado sus poderes. Fue un tomo bastante copado porque tú los amigos de Chivo's. Adquieren relevancia, obtienen sus poderes, no se sabe todavía si van a conformar un grupo o no, pero ya cada uno está ahí, ya está metido en el universo de Chigo. Orihime y Chat van a tener que decidir si pelear lado a lado con él, o si se van a hacer los dolobos. y van a decir, no, qué importa, yo sigo viendo fantasmitas, como lo hace la hermana de Chigo, la pequeña Karin y Urioshida, ¿pasará a ser su amigo? ¿pasará a ser su piccolo? ¿va a cuidar a su hijo cuando éste crezca? todo eso y más, lo veremos a continuación en la próxima reseña de rscnet de Bleach Remix el volumen 3 y recuerden que estos tomos, estos volúmenes, estos mangas los puedes conseguir en el túnel del cómic que siempre viene con un regalillo primero con la bolsa protectora para que la humedad no humedezca tus mangas después con un mega póster puedes elegir o, si no, una postal una postal de tus series favoritas, tenés varias para elegir, bastante copadas. Para enviarle una postal a tu abuela que está en la Antártida comiéndose unos pingüinos al escabeche. O si no, también tenés estos pines coleccionables que están bastante facheros. No te los pierdas, que se están agotando con de todo. Pero bueno, ahora sí, muchas gracias por ver nuestra reseña de hoy. Y vamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite para ver si la suerte nos acompaña. Este video sí que se hizo un poco largo, así que antes que nada queremos agradecer a todos los que nos ven a diario, a todos los que nos escriben, a todos los que comparten nuestros memes, muchas gracias para todos ustedes. Y recuerden que esta semana va a empezar la feria de libros, Sí, capaz nos demos un paseo por ahí, quién sabe quién no, pero te vamos a estar contando todo lo que podamos en RSCine Instagram. Bueno, vamos a ver que la primera carta que nos encontramos en la capita de Thor, el poderoso Thor, es decir, puede ser de la huefulina de Thor. Con 900 puntos de tecnología, es la carta 4595 de esta colección. Seguido del paso de baile, láser FOCUS. láser CONCENTRADO, un paso de baile hecho para Darth Vader. Con 895 puntos de resistencia. Tanta resistencia le gusta a Darth Vader que va a ir a cazarlos a todos. Después tenemos el pico CELEBRATORY SLICE. Un pedazo de celebración, de pasteles, de fiestas. Con 920 puntos de ataque. Seguido del... Riptide Raz, El tipo Fachas. No, no, no, no. Ya vimos la siguiente carta. Pero bueno. Tenemos al tipo Fachas con 975 puntos de pura tecnología. Seguido del... Miawa Skulls. El gatito calavera. El gatito cancheroso. Que tiene 905 puntos de tecnología. Y la carta 4624 de esta colección. Vamos a ver que este sobre... Tuvimos un par de cartas nuevas, bastante copadas Y un gatito para agregar a nuestra colección Vamos a ver el siguiente A ver si, ahora si aparece el pelado Pelado de trueno, salí Yo te invoco pelado Vamos a ver eh, Tenemos a Cypher P.K. Cypher P.K. con el barbijo de Oni Tiene 965 puntos de tecnología Y es la carta 4577 Tipo puño, seguido de... La spider buena, la spider buena. Qué buena que es la Spider con 895 puntos de tecnología. Ese chiste malísimo. No le repitas en casa. Es tipo puño. Y está preparada para la nueva película de Spider-Man en el multiverso. Rompiendo multiversos. Arre. Ah, Pero bueno, es la carta 4582 de esta colección. Seguido de. La heralda, la heralda pelirroja, va. Es medio fucsia, medio rosa el pelo. Tipo tijera con 885 puntos de resistencia. La última de esta ocasión.. Ah no, no, hay otra más. Tenemos el objeto Ofiucus. El Ofiucus lo tenemos con 910 puntos de tecnología. ¿Pues cómo nombras Ofiucus? O Ofiucus. ¿Cómo lo nombrás? Vamos a ver que en la última. Taratata, tenemos el pico, las hachas del Influencer Las hachas del Influencer Son unas hachas con cuchillitos tipo tijera Con 880 puntos de ataque Este eh, segundo sobre zafa bastante por tener a la Spider buena pero, pero, pero en lo demás es más o menos. Hay cartas que no teníamos, pero vamos a ver si en la próxima ocasión nos sale una mejor carta. Una carta brillante, una carta que nos falte, una carta que podamos usar de señalador para nuestras reseñas de mangas. A ver si... Somos a recién, esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, hecho olvidado de que... Bueno, hecho olvidado, hecho olvidar, mejor dicho, de que la gramática no está buena. Y nos vemos en una próxima ocasión, llenando siempre derechito al vicio. Waste the chance that I've been given